el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Dios está, está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria si Llegarías a la meta final. y esas son cosas que nunca podrás olvidar Las llevarás contigo, las llevarás contigo toda la vida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 Obrazo abiertos que ya no quieres continuar ese cristiano es muy duro y que es mejor renunciar y si Felicidad Y si te vas de Cristo No hallarás la paz Porque soy De felicidad y si te vas, bueno de Cristo no hallarás la paz, porque solo en él te encontramos felicidad. Fuera de Cristo En este mundo I'm oh. Soy preso de ti Andar en santidad Muchos estamos llenos Del conocimiento Pero poco tratamos De practicar Muchos se han hecho Dueños de las iglesias Tratando de engañar ¡Vamos!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 Toma sin cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Empezar y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar. Y darles vida eterna y noquillo cruel da cruz. Puedo volverlas a tomar y darles vida eterna y quiero cruel la cruz. También tengo. En la escasez ha puesto una carga pesada en mí y eso siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Pertenencia, Señor, todo mi ser, mi vida, mi familia es tuya, Señor. Y aprenderé a sobrevivir la abundancia, en la escasez, puesto una carga pesada en mí. Siento que no puedo más, pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Sin ti, me ahogaría de un mundo de soledad. fantaría la vida Y recuerdes que por ese camino también tú vas Hoy pude estar bien tu relación con el Señor Pero mañana Casi te olvides que somos humanos en este mundo. Somos, somos humanos, humanos también dispuestos a pecar. Porque, porque nadie puede escaparse de no fallar. Porque nadie puede escaparse de no fallar. Vamos a De aliviar su espera, pero cuando todo ya ha pasado, su vida ha ya la felicidad. De luchar sería como de...